Ay, qué pasa gente sexy de Internet aquí. Mercureater cero nuevo video. Estamos en la Death con Isaac, Oli, Oli, Oli, Wisa! <risa> bueno, Deberías de presentarme por mi canal de YouTube. Sí, sí, acá abajo. Ah, es que, es que ya me acostumbré a tu, a tu nombre ya. Nombre. <risa> pues va, soy el pinche Pumas. Pero díganme la Isaac. Ajá. Su canal estará en la descripción, como siempre, como siempre yeah. en videos. Y cuando estamos en una partidini muy chulini ¡Vamos con la partida! Bueno, chicos, ya estamos aquí en la partidini Otra vez en el barcosini Estamos en la parroquia O París, como quieran decirlo ¿Verdad? a huevi. A <risa> vamos a romper culinis de zombinis Exacto ¿Por puedo correr? Ahí ya corrí Yo no puedo correr, en serio O, o estoy corriendo ya es que no sé Ay, me dio la... A mí también ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Se me vienen los zombies! Ahí corre! ¡Pero cúbreme, weón! ahí. ¡Sí! ¡No sí, sí, sí! sí, sí. ¡Ay, ¿verdad que se nos olvidó ¿Qué? agarrar armas? ¿Más? A ¡Ajá! ¡Atrás están las armas! ¡Y los botiquines! ¡Ah, sí, cierto! <risa> <risa> ¡Ayúdenme! ¡Voy para allá! ¡Cuida! ¡Yo aquí te cubro, <risa> chavo! ¡Va! <risa> ¡Pues me agarro una escopeta! ¡Venga! ¡Pues no, me da sí. la. ¡Neta! ¡Ahora sí! Eh, ya volvimos otra vez, chicos. Oh, acabo de ponerle, quitarle la pausa, jeje. G -g -g no, ¿qué dice? ¿Ya dice es... dónde estoy yo? Oh, Mírame. pero qué? los no, <risa> Locos, hoy corre. Soy Spider-Man ahora. <risa> a ver, uh, a ver, ¿cómo lo hiciste? No sé, salté. <risa> a ver. No. Oye, no. sí, qué rico. Oh. <risa> qué rico Arrib el vino. Arriba en los Bugs Locos, jeje. <risa> A ver, chicos... ¿Por dónde es este mapa que nada más la una vez? ¿Por, ¿Por dónde va, atrás? chavo? ¿Por dónde? ¡Uy, corre! Está bien, le corro, le corro, le corro, le corro, le corro, le corro, Pero aguas que hay una witch, no vayan a dispararle al coche. No voy a dispararle al coche, no quiero dispararle al coche. ¿Quién va a disparar el coche? ¿Y hay un tanque ahí? Ah, no. Es un... es un... Una, ah, no te una ¡Uy, una, una una corre, uy, corre, uy, corre! <ríe> un, un tweet, eh, iba a decir un tweet. ¿Cómo la ves? No, sí, eh para que veas ay mis huevos ayúdame ayúdame Dis disparé con usted. sí sí eh, sí es que les damos todos los witch o que se jota tú lo tú lo espantas y yo te salvo pues va ay ahí no ay ahí no ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene viene ay mis huevos ¡Ay, la alarma! No qué miedo no no no no no me no no ¡Ay, no no ¡Ay, no no Dele, dele, dele, dele. Que se me acaba la batería, digo que la batería. Que se me acaban las balas. Pues ay, que yo. yo les doy machetazos locos que jeje. ¡Ay, Dios mío, ayúdenme! ¡Ay, Dios mío! Pues yo, yo los tengo. Este no, yo me voy, yo me voy al refugio y ustedes los, ay, ustedes lo ¡No! ¡No, ¡Ay, <risa> no! <risa> ¿Por qué me dejas afuera? <risa> ¡Desgraciado, ábreme! <risa> <risa> ¡Oh, maldito! <risa> <risa> <risa> no. Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Es Oye, que... no, nada más maté un tipo. Sí. <risa> me siento triste. Me. Mira, yo yo tengo 77 de vida, ¿no? Hace es muy poco. Me agarró otro a cargo. ¿Tampoco ya cargaste tú? <risa> <risa> ya. Oh. Ahora tú le dices que está cargando rápido. Pues sabes que ahora... Es que me dicen el rápido. Me dicen el rápido. Así el el de, rápido. El rápido. dice flash. Exacto, sí. No, ah, no, sí. Mira, observa, observa esto, observa.